meme tan fuerte señores y en otro tema y es don miguelo con su live el live de don miguelo que supuestamente y fue también. más visto que el, el premio soberano con más de 190 mil personas conectadas por instagram live el exponente de música urbana don miguelo le hizo una fuerte competencia a los premios soberanos el Urbano regresó de, tra de su transmisión en vivo de 0 a 10, un contenido que muestra mujeres de diferentes puntos del país y del mundo bailando, en un show que, donde se conectaron varios artistas, entre ellos, Guaso Brazo Bambu, Loba, Secreto El Famoso Viverón, Mafio, El Mayor Clásico, Rochi RD, y aquí ah, se le quedó ¿sí? se le quedó el lápiz, que era el primero que estaba ahí uh, comentando, que no lo notaron aquí, uh, y entre ellos varios. No, no, aquí, aquí en la nota que no está lápiz. El lápiz era el primero que estaba ahí, la molleta también, toquicha. ¿Eh? Que es poquito <ríe> para allá, para, para claro. viendo el, el live de Don Miguel. Según se <ríe> dijo, habían personas del premio Casandra que estaban viendo el live. Hay nombre, hay nombre.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 tiene un auge muy grande a nivel mundial. Había muchas personas en otros países conectados. <risa> shock en pero, ser. pero, pero, ¿cómo así? ¿Por qué te bloqueó? <risa> no, yo no Miguel? sé, yo entré. Y... ¿Tú estás igual que esa día y que te bloqueó? No, no. Déjame yo revisar. No, no, no, si no no, no, no, no <risa> bloqueado <risa> de internet, sino que yo no ah. pude verlo, ¿verdad? Y no me salía. ¿Cómo que no? No, no ah, me pues salía. Está muy saturado. No, no, no me salía. Yo entraba y entraba y no me salía y entraba y entraba y no me salía. Tenía que entrar de otra, de otra cuenta, entonces. No, yo entré de otra cuenta, entré y sí estaba. Entonces. No, no, entré hmm. del Instagram para papá, papá Tarima. Entré del Instagram de y no. No viene a ver, está bloqueado. Diferente eh. a mí, hermano. Yo entré y tuve que salir, claro, de la casa. La mujer <ríe> mía me vio, muchacho, mira. <ríe> ay, no, ay, no, ay. mira, y eso acaparó 190 mil personas. 190 mil personas. Eso es algo, eh, eh, ha tenido el récord, ¿el de? Sí. Eh, sí. Porque en la pandemia. Llegó a también. 385 mil personas Oye, Llegó sí. a en, en su live. Mira, debemos decir que en la pandemia. Le, le, le alivió la mente Don Miguel con, con este programa de 0 a 10 cuando empezó la pandemia, que todo el mundo estaba frustrado. Carne para los tigres. Sí. Carne, carne, carne, carne para los tigres, carne, carne. carne. Eh, y, y hizo ese live y en, y en ese momento estaba todo el mundo en shock. Ser un toque de queda. relajarse ah. un poquito en cuanto a esto. Y debemos resaltar esa creatividad. No, y la gente que llame para que digan cuál usted cree que fue más aviso de los dos. Los soberanos. O oh, el live de Don Miguel. Tú lo viste el live. ¿eh? Claro, amor. amor, yo. <risa> ah, pues tenía que darle <risa> ahí. A ver carne, ah. a ver, entrate a ver carne. Claro. ¿Y qué pasó los premios Oye, papi, Juan llegó ahora, Dios mío. ¿Qué va a pasar? No te perdiste de nada. No se perdió de nada. No te perdiste de nada, nada nuevo. <risa> se flaco anoche, y no se terminó ese live y una grita. <risa> No, no, no, está increíble, no, los Yo muchachos. Lo me de Miren, mi... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale más! Pongan malo. otra, pongan otra ahí! Pongan otra, ¿no? Usted quiere que cierren esto y ponen ese like ahí. ¿Eh? <risa> Villalona, ¿cómo que no hay más, mamá? <risa> carne <risa> bueno ahí está Dios mío. parte de lo que fue el live de don miguel muy picante como siempre volverá el live tú crees que tú viste, tú yo vi una parte tú lo entré porque una parte entré porque con, no no que estaba muy ocupado y cuando llegué a la casa todavía estaba encendido pero ya estaba terminando el live no vi no, no llegué a ver carne porque ya se estaba eh, señores Ay. <risa> Te quedo Ay, sin no, hablar. Señor. Yeah. <risa> <risa> Señores, esto es increíble. Yo no pude ver carne, porque ya yo llegué al final y ya Don Miguel lo estaba Señores, pero miren este vestido. Ay, mi amiga que Ay, ahora aquí. Camila. No. Hace un momento. Fatal. <risa> horrible. Las tres cosas. ¿Y lo, cuál es que, la Las tres cosas que se puso a la noche Ella es muy entera. chula. Sego. Ella va muy chula el programa. El programa que ella está sí. con su vestidito muy lindo. Entonces en los premios soberanos se quieren votar tanto mira, que, quedan, que quedan así. Mira, ninguna de las dos. Ella no te abandona ni en ropa ni presentando. ¿Y esto qué es? Ninguna. ¿Qué? La quiste, mi amor. Con una faja, mira. Pero, ¿y qué hacía esa mujer? Free. ¿Qué hacía ese muchacho Yo ahí? Influencers. Sí, ¿no? eso fue hallante. Ah, ok. El Kitty, el Kitty con su sellante. <risa> pero, pero una lámpara que parece, póngalo de nuevo, ¿verdad? Una lámpara. Mira, que en la casa de la abuela. Sería el no, <risa> se, se, <risa> colmo ya que invitan. Porque si me invitan a ese, tienen que invitarme a Toquilla y a Cherry. Claro. El si no hay problema. Ahí. Si invitan a si Kitty y a Chacatán. ¿tan? Ey, hizo una, falta Eh, no se habló de eso también, la tiradera de los jóvenes y no da tiempo, la tiradera para los soberanos desde de parte de Cherry. Hola, buka, claro, la buka no, la godita. Ahí dijo Falta cherry. El el el cherry ahí. El goido siempre es está cierto. activo. No, eso fue ayer. Ah, tú estabas anoche que no viste el live de Don Miguel. No, estaba haciendo pa un pa, par de trabajo y pa, pa de cositas que dura haces Pa pa para el trabajo, pa un par de cositas. Pa y, pa y tú sabes, <risa> de... porque tu <tú> me, <risa> me tricas. Tú sabes no, la cosita. No sé. Ah, no encojonaba, ¿verdad? Porque si tú no lo viste no eh tú estabas y tú no lo viste? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Estaba ocupado? ¿Ocupado? ¿Estaba ocupado? ¿En qué estaba? ¿Y estaba ocupado? Oye, ¿Estaba ocupado? ¿Tú <ríe> sabes? ¿Por qué tú, tú metiste? Oye. Oye no, no, no, no. Ajá. Oh, yeah. y el que está batido, sí no, si sí, no, sí, no, sí, no, lo nomina y el que está pegado en la calle no lo nomina. Y, y ahí con eso, con esas dos palabras y son de Lo dijo todo. Hey. <kart> pues no no oh, Realmente, ya tú sabes. ahí está la ahí completa, la tiro. Del parte del Cherry con para los premios soberanos. realidad, es una realidad, no es para patarima, porque de verdad, el que está batido Manny Cruz, dime tú. Sí, sí, papi Juan Siempre, siempre es. Siempre ¿Eh? <risa> <risa> Señores Llegamos al final ya De lo que es este programazo Señores, recuerden vacunarse vamos